Hoy te levantas diferente, las caras lindas, pero tristes de mi gente. Mis la preciosa doncella del mar, hoy tú caminas hacia el frente, pues si hay algo que distinga a mi borinque. Es que su gente da frente a todo problema y no se rinde fácilmente. Vamos a unirnos, juntos el pueblo se levanta, con un nudo en la garganta, el cookie se alegra y canta. Cantan las olas de tus mares pues la esperanza está presente. No existe viento que derrumbe mi bandera, no existe nadie que me quite del amor que por mi patria mi alma siente. Y mi Puerto Rico tú eres bella, aunque no sean las mismas tus calles, aunque pierdan verdor tus valles, tú tu florecerás. Puerto Rico tú eres bella Le pido a Dios que te levante Y aunque el gallo triste no cante Pronto muy feliz se entonará Y cantará que Puerto Rico tú eres bella Y desde el día en que naciste Te bautizan tus estrellas Y aunque vengan mil tormentas Mil problemas, situaciones Tú siempre echarás pa'lante que pase lo que pase, mi gente nunca se rinde, porque Dios va por delante. Mi Puerto Rico, tú eres bella, aunque no sean las mismas tus calles, aunque pierdan verdor tus valles, tú florecerás. Mi Puerto Rico, tú eres bella, le pido a Dios que te levante,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 aunque pase lo que pase Puerto Rico se levanta porque Dios va por delante